Saludos hermanos, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Saludos, doctor, y a todos estos fieles televidentes de Contacto Diario. Eh, ayer estuvimos hablando que íbamos a una rueda de prensa que tenía que iban a organizar el Ministerio de Deportes, encabezado por el director provincial y por el director regional, donde ellos ayer destacaron, todos anunciaron una públicamente unas quejas de lo que habían recibido de la actual dirección de deporte y estaba no sé si el señor director me presenta las imágenes de algunas cosas donde las lámparas eh, estuvieron expresando eh, un sinnúmero de cosas donde también la autoridad de pasada tenían personas cobrando fallecidas eh, que un sinnúmero de que las instalaciones del estadio Julián Javier iban a ser desocupadas porque estaban alquiladas y van a ser entregadas, algo que veo bien, serán entregadas a las asociaciones de, de baloncesto, de voleibol, a todo el que no tenga una oficina, se le va a entregar un espacio de esos que están alrededor del Estadio Julián Javier, algo que, ve, que, que de hecho sería importante porque usted pregunta aquí... ¿Cuál asociación tiene una oficina? Tú vas a la asociación de baloncesto. Debajo de una que masa. Más se, más se practica. No tenemos una oficina. Bolívar, anterior, esas oficinas estaban en el pabellón bajo techo, usted entraba. Estaba la de bolívar a mano derecha y la de baloncesto a mano izquierda. También gimnasia, no tiene tenis. Pero vamos a esperar a que todos resulte. Que, que no sea solamente por hablar, sino que se Ariel, cumplan todo Ariel, Exacto, estamos diciendo que tanto el director regional como el director provincial prometieron que esas instituciones deportivas van a tener su oficina. Así es, okay. así es. ya desde el otro mes. O se le van a rehabilitar a habilitar de nuevo, porque ah, tú me dices que la tenían antes. Exacto, algunas, un ejemplo, hay, según ellos hay un hay un gimnasio en alrededor del estadio Julián Javier que cobra... A los jóvenes. Entonces, ellos dicen que eso no es para alquilar, que según las autoridades pasadas la tienen alquilada, ellos lo van a, a, a recoger, a coger otra vez para de, eh, destinárselo a las diferentes asociaciones para que ellos mismos tengan su, su oficina. Vamos a ver, no, no ellos pensaron que más adelante van a dar más detalles con respecto a estos casos. Eh, también eh, estuvieron hablando que le exigen públicamente al ministro que haga una auditoría con respecto a todo lo que había llegado ahí como útiles, un sinnúmero de cosas de los Juegos Nacionales, había llegado algunas cosas y no cuando ellos recibieron no había nada. Eh, ellos esperan eso, pero vamos a ver qué, qué, qué determinan eso eh, entre el ministerio que está ahora y el ministerio pasado. Eh, también ya hablando de los gigantes del Cibao, ayer tenían un juego interescuadra, ambos equipos ayer fogueándose fuertemente. Eh, este equipo los gigantes del Cibao que se continúa su entrenamiento fuerte. No sé si Sergio ya, digo, Sergio es del equipo del ICE. No, Víctor, yo soy, como? yo soy medio, yo soy medio. Destaco cambiado ahora. Sí, eh, sí. eh, Víctor. No sé, tú compraste ya tu, tu, tu imagen, tu foto, para tú ver los partidos. Oh, oh, sí, oh, vamos con oh, eso, oh, bro, Sí, mira, ah, ahí está. Háblame de oh, eso, oh, Ariel, háblame de eso, por favor. Así, Mira, tú lo adquieres por solamente 1.250 pesos la temporada completa. Una foto de Víctor, eh, el partido viéndote a ti. Pues era, eh, los jugadores viendo a Víctor. Y creo que es una iniciativa que se va a dar, porque en las grandes ligas se, se vivió eso con... Fanáticos en todos los estadios tendrán este este formato de fanáticos eh, ahí en las gradas, pero son imágenes. Así que enseño eh, eso, solamente. Esos 1.200 sí. pesos, donde ¿En qué lugar estará colocado? Donde donde usted? Usted, en la grada usted lo quiera, porque eso, eso es su lugar, eso usted va a estar sentado ahí. en un asiento usted va a tener? Pero al mismo precio, lo que te quiero decir. Al mismo precio. Al mismo precio, creo que al mismo Pero precio al todos palco, Al palco, al grada Hay, hay preferencia pues, va, de, va a depender porque un, Me imagino que un tipo de preferencia ya al lado del palco de prensa eh, eh, Es difícil que lo vean Porque te, esa, esa es la opción sería De que usted lo vea, que usted ah, está ahí correcto, una, una imagen ah, Hay que darse rápido Hay que darse para, eh, para, correcto. ¿Serio, sí, te, sí. serio, te invito a que compre Tu, tu, tu, tu asiento correcto. Sí, serio, porque por, por lo menos vaya Ahí ...esté siempre apoyando a los gigantes del Cibao. Señores, ayer Puerto Plata oficializó ya la petición de la franquicia. Ayer al ministro, perdón, al, al presidente de la Liga. Ayer hicieron ya su propuesta. Eh, paliza que lleva este, este proyecto bastante rápido. Que si le dan más tiempo a Paliza, yo creo que el otro año... ...porque lleva este proyecto rápido... El, eh, el presidente parece, de es parece lo que está aprovechando la influencia que tiene porque él, te, él en términos económicos podía hacerlo cuando la solicitaron no se sé, claro. responsable a, a sustentarlo ah, económicamente como se hizo aquí cuando se aprobó la franquicia le, es que pero, el no el estado, pero le está bueno. ahora pero está eh, en serio Ariel se ríe porque él sabe lo que estoy diciendo sí. porque Ariel está en el deporte verdad eh, no, nosotros estamos opinando por opinar pero Ariel sabe de eso eh, el nombre es, es un nombre que está tentativo como los piratas del Atlántico así que gusta, para la me gusta, temporada me gusta ese nombre me gusta ese nombre para la, para la temporada para la ya hay, posiblemente para la temporada 22 23 usted tendrá ya otra nueva franquicia y según el comisionado Vitelo estaba ahí en la reunión porque los seis, los seis equipos estaban de acuerdo están de acuerdo con que participe que participara en la reunión, es decir, que si están de acuerdo que, que Vitello fuera a la reunión, es decir, que ellos están positivos para que se le acepte esa franquicia a Puerto Plata. En la NBA, la familia Miller venderá el equipo de Utah ya, tras 35 años con ese equipo, eh, así que ya esta familia dejará. ...se lo venderá a un emprendedor de tecnología... ...llamado Ryan Smith... ...un joven... ...lo que, que los tecnólogos... ...así es la tecnología... ...oye como un, un emprendedor de la tecnología... ...ya tú sabes qué habrá hecho... Este, ...este señor... ...en las grandes ligas... ...Pedro Báez, el dominicano número 61... ...con anillo de campeonato... ...de una serie mundial... Eh, no van a quedar sin un dominicano... Si, si, si Pedro no estuviera ahí porque los dos ayer Solamente tenía un solo dominicano En su rote Pertenece al equipo de Licey Aquí no se, no se sabe todavía si va a haber Acción en la pelota no dominicana el, pro, eh, el promedio de rating de la televisión De la serie mundial Cae por debajo de un 32% wow. En relación al anterior más bajo ¿Se acuerdan que cuando hablábamos Al inicio de la temporada que pensábamos que el rating iba a ser mayor porque no, no ha los... exactamente y la gente el, el entusiasmo Pero yo te sí. digo de esta serie mundial yo vi un juego ¿no? es que el o sea, entusiasmo que... de la asistencia del fanático no solamente te motiva a, a, a, al jugador sino hasta ver un juego un estadio claro. sin año, sí. no te motiva para nada sí, saludos, un factor, sí. y, un, y, y un factor también tampa que no es un equipo tan Ajá, tradicional. Es también. Eh, un factor, tú sabes, o sea, que sí no va a el, ser. El mundial. Ariel, pero es una serie mundial. es, una, sí, una, sí, serie, es, es una, mundial. una serie mundial. No, y el equipo de Tampa que le había ganado a los Yankees, que había ganado a. Es que para los estar la serie fuertes. mundial, a la serie mundial pasan los dos mejores equipos. Así es. O los pero dos vamos, que jueguen. Así es, quiero darle el saludo a Adiel Taveras, es el rookie, es el asistente personal de, de mi compadre Junior Matrille que siempre está atento a este espacio, que es el coordinador general de Matrillet Media Group. Un saludo eh, ¿me para. el nombre de nuevo, por favor? A Adiel, Adiel Taveras, el rookie, el rookie porque es el novato de, de, de, de, del de, proyecto. Sí, sí. De, de. Eh, es que, Pero es eh, eh, Adiel, él tiene un compromiso conmigo, estaba, salió corriendo. Sí, él me dijo, él me dijo, él me dijo. Sí, Esto sí, me sí, dijo, pero. Sí. Pero el rookie se, se está preparando, está sí, preparando. Sí, sí, fuerte. sí. Imagina, uh. una escuelita, una, una universidad, o sea, que tiene que salir bueno obligado. Así es. Sí.